Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Scarpel y Parody y en este. En este video estamos con una nueva. con un nuevo gameplay de Counter-Strike Global Offensive en dos partidas del modo juego Demolición. Que bueno, sobre todo la segunda me gustó más. Porque fue en un mapa que no jugaba hacía un tiempito y también es un mapa que me gusta. Así que los dejo en el video y espero que les guste. Vamos, pao. <risa> ah, voy a quedar yo con la bomba Voy a aprovechar Entrefraguiar un poquito Estoy reexpuesto igual acá Ah, me agarró la concha. No me llores en la cara. No me llores. Empezamos bien, eh. Se empezó bien, loco. Uh, yo tengo fuá, tengo fe. El fuá, loco. con ese tirito en la cabeza le saco un montón de vida está por ahí ah me agarró pero le saqué Ah, ah. estaba 29 el hijo de mil La, la, la, la. Tranquilízate Es un poco... Guarda No Ah, me agarró ah. ah, no me llegó No llegué a sacar el... Porque yo que soy boludo no me di cuenta que estaba ahí no puede ser Absolutamente Igual voy avanzando de arma de a poco, pero Con la P90 no puedo Hacer nada Hacer mucho a larga distancia Es más para corta, viste qué hijo de puta Ah, no, no soy, estoy hecho un infeliz No puede ser Tengo los oídos rotos Esa la, Ahí la caí yo un poco también Da lindo un hijo eh Tengo que ponerme las pilas, eh Ya no las van a dar vuelta al toque Pero qué mal aim. Yo también la cago con el aime igual, eh. Tiene que estar por ahí. Gracias, eh. Tengo que estar. Muchísimas gracias. Bam, bam, bam, bam. dale que va dale dale dale dale hay un bot el que agarré yo ¿Pero dónde está? Está cerca de la base. Está cerca de la base. Ahí va. Buena, buena, buena. Estaba cerca de la base. Y desde ahí tiraba con el SG. SSG. El ninja, vamos. Soy un ninja. Vale, eh, 3 kills nomás. 60% de... Sí. Shurkane hace mucho que no lo juego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lindo mapa este. Me trae lindos recuerdos. Me trae lindos recuerdos este mapa. Creo que... De mis mejores momentos en Counter Strike fueron en, un, en, en varios mapas, entre ellos este. Ah, pero lleno de bots está. That's how you do it. Bien. No, loco, no puede ser dos contra dos, literal. Dos personas, dos personas. Let's go, let's go. Okay. Bien, bien, bien, bien. ¡Upa! Puede ser <tose> medio flojo, igual esto. Buena, buen nice ride. <ríe> Voy a ir por el mismo lugar de la otra vez. Batatam. -da -da Necesito... Yo creo que con la teco en este mapa Puedo hacer mucho eh. Ah, metal, metal, metal Chao, me fui Ah, casi lo agarré Me lo robó me lo robo el hijo de la Sam... Ahí está. Bueno, ahora con esta tengo que ir abajo, sí o sí por abajo, porque... Por abajo. Bueno. 3 contra 2 Si me va mal, es por eso. ¡Buena! Lo destrocé. Le destrocé el cráneo. Ah, me iba a agarrar desde ahí, el hijo de mil. Saita, 13 HP. Ahí va. Esta vista es la mejor para mí, eh. Bueno, despacio. Está la bomba ahí tirada y el boludo está. Tiene re poca vida. 13. 13. Lo tenés ahí. Está re muerto. Está más muerto que Francia en, la fin en el final mundial. Gracias, bro. Bueno, ahora con la MP9, más corta distancia, no me. No puede ser. Lindo lugar, eh. Por fuera es hermoso. Cuando cambiamos de equipo, el, el exterior de este lugar es lindo. Me gusta este ambiente. Me gustaría que este mapa estuviese para competitivo también. Sería Bueno, es un mapa recorto, así que... Sé que no da, pero... Pero, pero el ambiente en sí es lindo. Tenía re poca vida Ah, le saqué algo igual 27 le saqué en un hit Bueno, ahora escopeta Vamos bien, loco Uf, Con la de K después Ahí sí que con la de K me vuelvo a subir ahí arriba Y tiro desde arriba Ahora va, ahora va, bam bam. Lo reventé. Ay, le rompí todo. No. Le había roto todo el torso al primero, eh. A este no le llega a hacer nada porque lo, lo, se tapó con, se cubrió con los fierros, los metales. Pero bueno, ahora con esto y la granada. 3 contra 2 todavía. No se metió ninguno. Últimamente selecciono este modo y, y no hay casi nadie. Bueno, no fue una buena opción hacer eso, pero... Creo que algo pude hacer. ¡Ah! ¡Ah, no, no, no, no! Hay uno por ahí. Ah, no me puede cubrir, soy un tarado. No le hice nada a este. No le hice nada. Ah, bueno, voy a ir por abajo, no sé. Voy a ir por abajo ahí al, al costadito. Que por ahí salen bastantes. No te puedo creer. ¡Ay, la puta madre! No, no va más esto, ¿eh? Dale, dale, dale. Las... Tres contra uno y encima el arma no me favorece. Mm. No puede ser, no puede ser. Va, va, va, va. Tiene que aparecer uno por acá. Dos tiritos en el pecho y chao, dale. Ah, le metí uno. Ay, le pegué. Ah, no, no llega, no llega. Si le di un arma al bot igual. No, mala leche. Pero bien, maestro de armas. Estoy, me falta un montón para subir de nivel igual. Bueno, gente, hasta acá llegó el video. Espero que les haya gustado esta partida de Contest Triple Offensive. Ya saben, no se vayan sin dejar su like acá abajo. Compartir el video con su familia, un amigos, con quien quieran. Síganme en Instagram también, que lo tienen abajo en la descripción. Comenten este video en la pestaña comunidad del canal. Eh, en la publicación donde tengo el enlace a este video para los que no lo vieron que lo vayan a ver obviamente si son nuevos en el canal suscríbanse y háganse miembros también que la membresía es muy accesible y tienen beneficios muy piolas, suscríbanse si son nuevos nos vemos hasta la próxima, cuídense los quiero mucho, bye